¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Kuvenir y estamos en un nuevo episodio de Minecraft. En este momento nos encontramos en un servidor llamado EarthMC, un servidor de Minecraft geopolítico que el mapa está basado en la Tierra. No estoy seguro de la escala del mapa, sino, sin embargo está bastante grande. Mis espectadores de hace mucho tiempo sabrán que hace unos años intenté viajar a través de todo el mapa de EarthMC, sin embargo me di por vencido muy tempranamente. Pero ahora, dos años después, lo intentaré otra vez. Espero que todo salga bien en nuestras aventuras. En ese momento nos encontramos en territorios que, pues, hoy le pertenecen a Libia. Estamos en el norte de África. Y entonces tenemos dos opciones para viajar al mundo: cruzar el canal de Suez, que está por Egipto, uh, hacia el resto de Asia, o irnos por el estrecho de Gibraltar y viajar por el resto de Europa. Miré por la última opción, ya que supongo que. Por allá encontraré más comida que por el otro camino. Entonces, sin más que decir, empezamos con la aventura. Tenemos que irnos, obviamente, hacia el, hacia el oeste. Porque hacia allá está eh, el estrecho de Gibraltar, que está hasta mero abajo de España. Creo que un problema que tendremos ahorita es comida. Ya que, pues, uh, ese va a ser una cosa muy complicada. De encontrar aquí en el Sahara, porque estamos en, en el medio del Sahara, básicamente. Entonces, bueno. Eso es lo primero que tenemos que preocuparnos. Pero, sabiendo la dirección, estamos ahorita yendo hacia el este. Entonces tenemos que ir para allá. Así que vamos. Trataré de que estos episodios sean. no sean tan largos. Pero se sí va a tratar de que sean algo duraderos, que duren eh, al menos una hora o algo así. Por episodio. Y que pueda viajar por varios países eh, en un solo en un solo video, ¿saben? Para que se pueda mantener o sea, un espíritu de lo que yo hacía. Básicamente lo que yo hacía en esos días era... Veamos qué es esto. Out of Stock. Supongo que estar era una tienda, pero... Eh, pues ya se acabaron las cosas. Bueno, la cosa es que... Eh, en los eh, Hace dos años cuando yo intenté Cuando yo intenté hacer esto eh, Básicamente Los hacía yo en vivo Pero en ese momento Mi computadora no era tan buena Tenía una Macbook eh, De 2012 La cual no era la, la mejor Les pondré una foto aquí en la pantalla No era la mejor computadora O sea, sí me permitía jugar Minecraft y tener diversión ahí Con, con mis amigos Pero... La cosa es que, no era tan buena para hacer videos en vivo Entonces... Pues, por eso... Eh, decidí ya, ya parar No porque me diera vencido de que, ay no, ya no voy a dejar de viajar Yo quería seguir viajando El problema es que... Eran dos problemas Uno... Que... No tenía tiempo para hacer videos en vivo Y segundo, para... Eh, porque... Mi computadora no me lo permitía Entonces... Por eso no, no continué con esa serie. Planeé en continuarla una vez en 2021, pero... Eh, me di, eh, eh, En medio del video dije, no, esto no, no vale la pena. Pero ahorita que, no sé, recientemente he tenido ahí un, una subida en mis esperanzas, y pues sí. Ah, oh, y pues sí, estaría padre no hacer nada en el Nether... O sea, eventualmente voy a tener que conseguir unas cosas en el nether, pero eh, luego vemos. Porque primero necesitamos conseguir comida. Va a tener que talar árboles. Pero para talar árboles necesito un hacha. Entonces hagamos. Primero hagamos un pico. Para minar piedra. Y hacernos un poco de piedra. Ok. Bueno, estamos de regreso de una pequeña. después de una pequeña interrupción. Pero bueno. Ya empezaron a exponer mobs aquí. Tendremos que tener cuidado con los mobs. Están algo lagueados, pero podemos pelear contra ellos. Ok. Necesito pelear a puño con este hombre. Ya que no podemos craftearnos un arma así de rápido. Y ahora tengo el efecto de hambre. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Y ahora tengo. Eh, habilidades de Sin tener armas A nivel 1 Oh, un arquero Ya me morí Necesito hacerme una espada Y no puedo correr Uy Y claramente me va a morir, sí Pero bueno, a ver ahora dónde aparecemos Espero que no hayamos aparecido tan lejos Porque si sí No estaría bien Parece que estamos muy cerca eh, Pero al menos ahora eh, reganamos toda la... Toda la... toda la comida y toda la vida Lo cual, hey, gracias esqueleto puede que haya perdido mi pico de piedra, pero hey Lo puedo reconseguir después Pero bueno, vamos eh, eh, Nos estamos acercando, viendo el mapa Nos estamos acercando al territorio que hoy es de Algeria y como pueden ver por allá hay unas construcciones se ven interesantes eh, hay un portal del Nether, hay, hay un pues es como un cúmulo de granjas, ahí veo granjas de. Granjas de. ¿cómo se llama? De. De árboles y así. Y obviamente no puedo entrar porque es propiedad privada. Pero bueno. Ey. Algo, o sea, algo es algo. Algo es algo ver un establecimiento en, en lo que es, sería un país. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Supongo que ahí abajo hay algo, pero no me voy a meter porque... ¿Quién sabe si es una trampa? ¿Quién sabe si, si es algo así raro? Entonces, bueno, continuamos por el desierto. Que, viendo el mapa, la verdad es que ya no falta tanto O sea, falta... Casi la mitad del desierto Sahara, ¿verdad? Pero... Pero no falta tanto. Entonces... Estamos por... Lo que ahorita es el medio de Algeria. O sea, la, Lo que es el... La mitad de Algeria. Entonces... Vamos bien. El progreso va bien. Espero poder llegar al menos a... Lo que es hoy... Uh, Cataluña o así, o territorios del norte de, de España o incluso Francia. Estaría padre llegar a Francia. Um, y de Francia, ahí nos iremos a explorar toda Europa. Nos iremos a... ¿Dónde oh, nos iremos? De, de Francia a Italia. Y de... ¿De qué será? De, de Italia pues el resto de, de Europa. Y, y luego... Estaría padre, una de las cosas que, de las primeras cosas que yo hice en el otro, en, el, en la serie antigua, es que yo spawné en Islandia, okay? eh, Entonces dije, bueno, voy a cruzar de, de Islandia a Groenlandia y de Groenlandia a el resto de América. Entonces, estaría padre. Entonces, en vez de cruzar de Francia, uh, en vez de cruzar de Francia a Italia, sería padre cruzar de Francia a el Reino Unido y de ahí, y ahí explorar todo lo que tiene que ofrecer el Reino Unido. Y veo que en el mapa hay una ciudad ahí que está en la ubicación de Londres y otra por ahí por más el norte, por de que... Liverpool o algo así. Arriba de Gales. Y esto puede ser que sea un establecimiento y no lo es. Uh, interesante dejar un salircito. Oh, uy. Uy. Agarrar unas cosas solo para tener suplementos. Ok, interesante. Esto puede ser que sea una base abandonada. la Como podéis ver, está algo grifiada. Pero veamos. Eh, gracias por la esmeralda. Bienvenidos al pueblo de Sosnia. Este... Este pueblo es como si fuera una wasteland Ey, pues se ve padre No es tan wasteland, pero... Ey, se ve padre Veamos aquí O puede ser que esto sea, sí sea una propiedad privada Solo que no lo ha puesto como propiedad privada en el servidor Entonces veamos Uy, agarré unas cuantas semillas para... Para... ¿Cómo se llama? Para luego plantar trigo y tener comida Estaría padre tener algo de fuente de comida. Eh, mi intención no era robar aquí, simplemente re, ro, relocalicé algunas de las cosas. Esa es una estrategia de decir que estás robando, pero en realidad no. Estás relocalizando las cosas de los cofres a tu inventario. No sé. <risa> Nunca pensé que diría eso en un video, pero. hey Siempre hay una primera vez. Ojito ahí. Ok, he subido mi nivel de acrobáticas al número prohibido Que no puedo hacer en, en YouTube porque luego me van a llenar en los comentarios eh, diciendo cosas que no Entonces ya nos estamos acercando eh, Todavía vez más, nos acercamos más hacia el Estrecho de Gibraltar Ahí veo otra casa eh, Veamos si tiene cosas, si no Está bien, nada más estoy visitando, estoy documentando mis viajes. Yo vengo en paz, señores, yo vengo en paz. Uh, veamos, ahí veo una mesa de crafteo, entonces aprovecharé para craftearme un set de piedra. Uh, veamos qué tienes por acá. Veo que nada más tienes esta cosa y una pequeña mina, ¿ok? Tiene una linterna. Supongo que eso es nada más para llevar a, a una mina, pero... ¡Ey! ve padre si fuera un sótano. ¡Ey! Aquí hay un sótano. No hay tantas cosas. Aquí hay un libro de un tal Fix. Bienvenido a EarthMC. ¡Oh! ¡Oh! Me uniré a este, a este Discord después. Eh. ¡Ay! Oh. Me voy a quedar con este libro. Ese. Eh, una, es interesante. No sé si... No sé si... Uh, esta base está siendo usada activamente. Pero... ¡Ey! Y tampoco sé, la verdad, si estos libros son... Intencionalmente dados a los jugadores. Pero, como dije. ¡Ey! Algo es algo. Ok. Vamos a agarrar un pico. Vamos a agarrar esto. Una pala. Y finalmente podemos ya irnos. Ahora estaría padre encontrar agua para plantar nuestras semillas que hemos relocalizado a nuestro inventario. Ahí veo que hay agua. Uh, esto nos... Ok, oh, qué bien. Las voy a plantar, voy a hacer una pequeña parada por acá. Uh, a lo mejor y me voy antes de esto, pero hey. A lo mejor y el, el la persona que vivía aquí también quería replantar esto, pero la verdad es que esta base se ve bastante grifiada. Entonces, no me importa tanto. Si sí, hay alguien que vive aquí, pero si alguien quiere venir aquí y agarrar el trigo que crezca de ahí, bueno, pues ah, está libre de agarrarlo. Estaría padre que tenga. Huesos, pero no tengo huesos porque ya me estoy muriendo de hambre. Entonces eso no, no está bien. Y aquí viene la música de Minecraft épica. De la 1.19, Lana Rain. Déjame digo unas cosas sobre la música de Lana Rain. Está. es. O sea, la verdad. Mucha gente a lo mejor no está de acuerdo con que haya puesto. Haya sido puesta en como música de, de, de, música de Minecraft, pero la verdad es que una de las canciones que, que ha hecho Lena Rain están bastante buenas, especialmente de la actualización 1.17, Caves and Clips, es una canción que se llama Wending, es, es una belleza esa canción, la he usado en videos antes y. Uh, o sea, en videos, pero en otras redes sociales está hermosa esa canción Y... Eh, la verdad es que toma estilo de... Viejas canciones hechas por C418 El músico original Y pues, la verdad es que... Uy, está padre Y ahora que me doy cuenta Podemos matar eh, conejos para comida El único problema es que se mueven muy rápido Y... pues, sí. Eh, Veamos si hay algo en esta casa de gravilla. No hay nada, como me esperaba. Y por acá tampoco parece que haya nada. Parece que aquí eran las ruinas de una base. Ok. Tenemos algo de comida, nada más hay que cocinarla. O sea, vamos a... Ups, no, eso no es lo que quería hacer. Quería hacer esto. Vamos a cocinar esto Y uh, a ver si encontramos unos conejitos, ok, otro Ups Fui corriendo Tengo que ser más rápido con mis ataques Vente acá Venga, estoy para acá Chalo Bueno Regresaré para Agarrar el conejo que pues ya debería estar cocinado Así al menos puedo... ...correr. Ok. Suficiente comida. Y así podemos cazar estos dos conejos que estaban acá. Um... ¿Ven? Eso es lo que hace la música de Lena Rain buena. Veo que aquí hay unas calles de... ...de hielo. O sea, supongo que... ...esta es una ubicación algo visitada. Entonces, uh. o sea, vamos. Si no dices que las canciones de Lana Rain están buenas, eh, no, no estás permitido en este canal. Vénganse para acá. Uh, ni dio comida, nada más dio cuero. Aquí hay más conejitos, O sea, nada más dio XP. Ok, ese es un bebé, eso lo va a matar. Y, pues bueno, continuamos con nuestro camino. Aquí veo que varias gente ha viajado a través de este bloque. ¿Qué tiene especial este bloque? No sé, pero... ...varia gente ha viajado a través de eso por los diferentes bloques que hay puestos de que... ...mientras saltas pones bloques y pues... Eh, ...así ayuda para hacer de que parkour en el suelo. Y está padre hacer eso. Aunque si lo haces en bases... La verdad es que destruyes la base y pues estás la, la estás grifiando. Eso me pasó recientemente en un servidor con los amigos. O sea, sí, pasaron unas cosas y unas personas se empezaron a saltar y poner bloques, como acabo de decir, en la base. Entonces estuvo algo... Algo... Algo de que, ¿por qué destruyes mi base? Veo que aquí hay otro establecimiento. Supongo que... Supongo que este es... Um, es privado, pero quién sabe Está grifeado, entonces puede ser Que no No, parece que es Es eh, Normal Veamos las cosas que hay aquí KitKat swag, no hay nada ¿Qué es esto? No sé qué es eso Son de que tintes Es una tienda de tintes Ya veo Madera, ojo No habrá comida por acá Purple, ok Estos Son concretos Estos son maderas Agregue medio stack Entonces, vámonos de acá Veamos si hay más cofres aquí, okay, hay unos hornos Es la cosa las bases ya están grifeadas y pues la verdad es que no hay nadie protegiéndolas, entonces... Pues... Como que está algo justificado agarrar las cosas. Y aparte... Pues sí, la verdad es que ya están destruidas. Supongo que la gente que era de esta base ya se fue a otra base. Entonces, pues sí. Si alguna persona se enoja con que estoy robando... De la, la propiedad de otra gente... Eh... Estamos en un servidor donde. Eh, pues algunas bases no están puestas en. Como una base, o sea. Están puestas como. El nada más la wilderness, es la cosa de los servidores Tawny. Que tienes que. Si vas a construir una base, la tienes que proteger. Entonces, si no la proteges, pues obviamente la van a ir y la van a destruir. Y más van a robar todo, como yo lo acabo de hacer. Pero bueno. Vamos a continuar. Ya nos estamos, ya estamos relativamente cerca. Estamos en casi en el mismo eje que el, el estrecho de Gibraltar, solo que no estamos en la, la, o sea, tenemos que ir más para el norte. Sí, es el norte. Sí, es el norte. Veo que aquí hay otra casa. La visitaremos. Tengo que cocinar mi conejo entonces lo cocinaré hmm. en este caso se me hace algo familiar pero no sé de dónde entonces bueno vamos y vamos a ver cómo se ve esta casa por adentro Parece que ya ha sido grifiada, como pueden ver, varios pilares de cobblestone han sido hechos. Arriba hay un cartel que dice Noob Avenue. <ríe> Avenida de los noobs. Pues sí, la verdad es que este lugar es, de, es muy noob. No ofensa para algerianos, ¿verdad? Pero Aquí veo uh, una construcción más bonita. Un templo de algún tipo. Se ve padre, pero como todas las cosas en este servidor que no están protegidas, grifiadas. Entonces, bueno. Continuamos con nuestro camino. Ya casi estamos en el mismo eje, entonces nada más tenemos que viajar otros... ¿Qué serían? ¿50 bloques? Ya para estar en el mismo eje. Y llevamos 20 minutos de video, creo. Um. Veamos, ya creo que de aquí ya podemos irnos hacia el, uh, hacia el norte, ya para cambiar de dirección. Aquí nada más tenemos que subir a esta pequeña montaña, no tengo idea de, de las regiones de esta, de esta parte del mundo. entonces hey. Ahora vamos a entrar en territorios que hoy en día son de Marruecos. Entonces ya tenemos tres, eh, tres países viajados en este servidor. Libia, Algeria y Marruecos. Algeria pues es el país más uh, más grande de toda África. Y pues sí. Hey, eso es. Vamos a... Aunque... A lo mejor y en el futuro luego se hace la con... la no sé cómo se llama, pero es algo, la un, una unión de todos los, de la unión de África del Este, creo que se llama. ¡Ah! Espero que esto no sea un establecimiento. Porque esto es demasiado, demasiado trigo. Pero sí es un establecimiento. ¡Ey! Se ve bonito, la verdad. Al lado de la montaña. ¡Ey! Está a la venta está a la venta por cero eh, a cero cómo se llama a cero de oro y pues yo no tengo oro bueno no sé pero ¡Ey! quien sea este, eh, al que le pertenezca esta base veamos aquí a lo mejor nos da, dice algo Town board eh, elecciones elecciones de para la para el consejos eh, Serán a, hasta que sean población de 15 Están Están contratando un, un secretario Por dos de oro Un cocinero por uno de oro Un Musk tender No sé qué es eso, pero es 3 de oro Y están vendiendo ahí cosas La verdad es que no sé a quién le pertenece esta cosa Redstone gratis pues No es tan gratis porque ni puedo abrir el cofre Centro De, G de Registro. No me voy a registrar, pero estaría padre. Hey, si el de la base está viendo el video, pues eh, bonita base que tienes acá. Um, pero tendremos que continuar. Entonces vamos. Cruzaremos nada más esta montaña. Me pregunto cómo se llama esta región de la montaña, porque luego por acá hay bastantes árboles. Este es el norte de Marruecos, que pues está. Al lado del, del mediterráneo Entonces oh. ¿Puedo romper esto? Sí, puedo romper eso Ok Aquí hay varias cosas que nos pueden servir Voy a agarrar estos huesos Porque no nos pueden servir para crecer plantitas Vamos a cruzar por acá Ok Agarré algo de trigo Lo voy a replantar, pero Voy a agarrar algo de trigo para hacerme algo de pan para tener para el resto del viaje. No para el resto del viaje porque luego eventualmente voy a tener que voy a tener que re renovar mi fuente de comida. Pero pero hey, creo que 20 de trigo nos puede servir. Entonces hey 6 de pan. Nada mal. Hey, el de quien sea esta base. También se ve bonita. Aquí parece que había una puerta. Pero alguien la quitó. Probablemente no sabían cómo abrir la puerta. Probablemente no sabían que había una placa de presión ahí. Vamos a matar a este Creeper. Espero que no explote la base. Uh. <coughs> ok, muerto. Vamos que tiene este cofre de acá. Tiene saplings, nada así importante. Vamos para acá, aquí hay unos árboles. Ey, esta parte la verdad es que sí tiene bastantes árboles. Aquí me imagino que había más árboles, pero eh, pues como la. Bueno, el Minecraft me sacó por razones de la RAM, pero espero que eso no vuelva a pasar durante el resto del video. Eh, estoy sacando los videos y los, ya los estoy poniendo en el editor, entonces. Ya no tendré problemas. Entonces, bueno. Continuemos con nuestra aventura. Eh, en el... Erdem Podríamos hacer una parada en la mina. Eh, para tratar de conseguir... Mejor... Eh, armamento Entonces, bueno. Bajaré para... Hacerme... Para buscar hierro. Y hacerme una armadura de... hacer una armadura de... ¿De qué será? De... Bueno, pararé aquí porque parece que no hay mina así mina en sí, pero eh, voy a buscar más minas y si encuentro una mina que tenga una mina de verdad, eh, iré ahí. Y si puedo conseguir dinero, ups. Oh, Siri. Um, si encuentro una tienda o algo así. Estaría mejor. Entonces, bueno, continuamos con nuestro camino. ...hacia España, veamos en donde estoy en el mapa. Estamos muy cerca. La verdad es que estamos muy cerca. Estamos de que a 300 bloques, pero estamos bastante cerca. Uh, aquí parece que hay otro establecimiento. Veamos... ...qué lo que hay aquí. Aquí hay una granja. Uh, aquí hay una pequeña torre. Y por ahí está la casa principal, me imagino. Pero primero, vamos a matar a esta araña. Muy bien. Esto parece que es la ciudad principal. Sí, esto se ve como una ciudad principal. ¡Wow! Pero, sin, sin embargo, parece algo grifeada. Por el alrededor. No sé yo, pero... Eh, se parece algo grifeada. Entonces, a lo mejor... Y no hay nada, pero a lo mejor... Y si sí hay cosas interesantes. Por ahí no hay nada. Por acá... Tampoco... Mm. Tampoco por acá. O sea... A lo mejor ya dentro de los edificios sí, pero... Ey. Un, una... Un... Parece que hubo un reseteo en el servidor. Entonces... Um... Nos sacó a todos, pero... Ahora ya estoy de regreso. Y hay un esqueleto. Espero que no me vea. Y ahorita estamos justo en el Estrecho de Gibraltar. No estamos justamente ahí. Estamos cerca. Pero... Ahí. Estamos bastante... Bastante cerca. Estamos de acá. 200, 300 bloques. Entonces, bueno. Vamos, vamos a ir para allá. Nada más tenemos que seguir la costa. Y nos vamos por el Estrecho no debemos estar tan lejos de España entonces bueno vamos para allá aquí hay unos botes tomaré uno eh, solo para no tener que craftear uno y bueno continuemos eh, aquí parece que están hay bastantes árboles durante, eh, por la costa y pues eso tiene sentido, ya que estamos en la costa Y pues el agua da, da buenos resultados Esto creo que sí Este es un establecimiento así ya Ya bueno Aquí pues no se puede romper, como podéis ver uh, Tendré que zoomar en el mapa Estamos Estamos a 50 bloques Aquí nada más hay algo Vertical por así luego vamos a ver un puente que es esto Bienvenido a Marruecos. Entonces, bueno. Nada más seguimos la costa. Supondré que hay un puente a través del estrecho de Gibraltar. Entonces, hey. Miré por ahí. Uh, y si no, está bien. Estamos en Sevilla. Todavía estamos en territorios de Marruecos, pero... Oye. Aquí hay un puente. Y... Parece que, en efecto, hay un puente a través del Estrecho de Gibraltar. Entonces, al cruzar esto, llegaremos a España. Y España nos recibe con un hermoso pollo. Ok. Paro. Parece que este, esta ciudad está bastante establecida. Como, como pueden ver, O sea, digo, es una ciudad... Principal de España, entonces oye, se ve bastante bien para estar en un lugar importante. Bastantes hornos, como puedo ver acá. Esto es de que una ciudad de varias, varias personas, entonces, entonces eh, no, o sea, de, de que no cada cada pedazo de tierra está eh, está usado por Diferentes personas, por ejemplo lo, Ese está usado por uno que se llama Tribey, Este, Surfing Hyperion XD eh, bueno eh, Lord Filefesco, esto no tiene Owner ¿Qué es esto? Gran Capital Es una leyenda Gran Capital supongo que es un usuario Entonces bueno, vamos Ahora ya estamos Ya estamos adentro de España aunque... Sí, estamos en España. No estamos en Portugal. Ups. Minecraft. Vamos para... Vamos. Esto creo que todavía... Sí, esto todavía es... El, la ciudad de Sevilla. Y veo que aquí todavía no hay jugadores. Si estamos en un servidor... Que no tiene tantos jugadores como pueden ver. Esto es un servidor que se llama... Nova. En el servidor hay dos servidores. Uno que se llama Nova. Y uno que se llama Aurora. El Nova... Es el más viejo está, Ha estado online por 4 años Desde 2018 Y el Aurora ha estado por 1 o sea, Bueno, 0 Ha estado desde 2022 Entonces, sí Mucha gente dice que odia Nova Pero, uno Nova es, es el servidor que yo jugué por primera vez Hace ya 2 años Y pues, no sé, le traigo cariño Y segundo eh, Tiene menos jugadores Lo que significa menos lag entonces, eso es eso es un buen una buena cosa de este servidor. Entonces, bueno. Vamos. Continuamos por acá. Ahora tendremos que irnos para allá, porque para allá está Francia. Entonces, tendremos que ir para allá para poder continuar con nuestras aventuras. Aunque si nos vamos por la costa, por ejemplo, donde está Galicia... Ahorita mismo estamos en Madrid, wow. Estamos en el medio del país. Pues sí, este Madrid está en el medio del país. Pero si nos vamos por donde está Galicia, hacia el mar, a lo mejor nos, nos encontramos a Britania en Francia. Entonces, entonces a lo mejor, a, a, a, no sé cómo se llama en realidad el lugar, nada más trato de traducirlo se llama, de cómo se llama en inglés, que es Brittany. Uh, porque eso es, sol es solamente como me lo sé, pero podemos llegar a esa península que tiene Francia, hacia el norte. Y pues sí, entonces a lo mejor y podemos irnos por ahí, pero yo creo que estaría mejor irnos por tierra. Eh, porque, pues sí, estaría más padre ver todas las, todas las montañas y eso. Aquí veo que hicieron un, una buena muralla. Eh... Supongo que es una muralla, un puente, no sé, pero oye, se ve padre esto, lo voy tomar screenshot. Hmm. Aquí unas buenas mesitas, una... aquí parece que hay una granja de cactus, eh, que básicamente el cactus crece y se rompe por el cristal, y luego el cactus se cae y luego llega un sistema de recolección. Oye, esta cosa se ve buenísima, estamos en Bilbao. Ok, no está para la venta Lo tengo entendido Ya nos estamos acercando Hacia la costa Esa es la cosa de países europeos que Como Europa es un continente muy pequeño Pues, uh, sí es, es, es de que Muy fácil de Ir de país en país Entonces uh, Veamos, por aquí Veo que hicieron Una cosa acá Vamos a matar a este conejo. No se puede matar. Chale. Voy a tomar una foto desde acá. Uh, uy, casi me caigo ahí. Parece que es una, un canal para... Para ir más rápido de lugar en lugar. Y ya por acá deberíamos estar yendo hacia el mar. Pero nos queremos ir para allá. Porque para allá está... Está Francia. No es que quiera ir a Francia, pero. Francia es. Eh, es eh, el próximo destino. que hay aquí? América primero. <risa> Han llegado desde Estados Unidos hasta. España solo para decir. América primero. Hey. Si así se dedica. así si, esa es una buena. Si es una buena forma de dedicar el tiempo. Pues. Está bien, hagan lo que quieran. Entonces, bueno, hemos viajado eh, por bastantes bloques. No sé la verdad cuántos, pero es, creo es. supongo que al menos 2.000 bloques hemos viajado. Eh, entonces, eh, ahora vamos a ir a través de la costa. Ya deberíamos estar llegando hacia lo más... Eh, del oeste de Francia Entonces Bueno, vamos para allá Estamos muy cerca de ahí Aquí hay unas vacas Pero esto no es bastante Importante Y aquí Aquí hay Una ciudad acá Como podemos ver, banderas de Francia France Que por acá Biarritz Bir, No sé si se pronuncia eso bien Obviamente no lo pronuncié bien. Pero acá, para acá está Espana. Pero es España. Entonces, supongo que no tenían la ⁇ en su teclado. Por eso pusieron España. No Espana. <risas> Espana. Hey, pues han hecho buen trabajo eh, aprendiendo esto. Estamos en una ubicación llamada Bearn. Uh, pues se ve bien, o sea, la planicie ahorita, o sea, esto la verdad es que no tanto, pero... Pero es una planicia así grande, entonces está padre. Ahora que veo aquí un chest aprovecharé para guardar cosas en mi chest. Uy, música de Minecraft, voy a guardar aquí... A lo mejor el carbón eso, no, y este libro... Y... Una de esas cosas de semillas. Aquí veo que hay un perro. No está domesticado. Lo domesticaré. A ver si me quiere. Oh, ver si me quiere. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sígueme. Este será mi compañero de viaje. Y estaría padre que... ...continúe vivo por... ...todo el viaje. ¿Podemos notar esto? No, estamos en territorio. Uh, vamos a. Uy. Crucemos este río. Veamos. Uh, ok. Yo creo que por este video lo vamos a dejar aquí. Entonces voy a sentar aquí a mi perrito. Ustedes me van a decir cómo lo quieren llamar en los comentarios. Uh, vamos a. Dejarlo por aquí. Uy, no sé también que tenga eso. Bueno, lo vamos a poner con la pala. Entonces, uh, Espero que les haya gustado este video. Eh, la verdad es que supongo que, que espero que esta serie dure y que esté padre. Y pues espero que les haya gustado este video. Y pues nos vemos en el siguiente. Eh, adiós. Ay, ah, díganme cómo quieren que llame el perro.